Bienvenidos traders bienvenidos. Nos encontramos en este momento en las gráficas del Bitcoin. Muchos tienen miedo porque el Bitcoin había caído casi más del 100% de cuando había subido. Toda esta es la caída del Bitcoin. Ahorita va a empezar a subir, es así de simple. ¿Por qué empezó a caer el Bitcoin? Banqueros quieren que el Bitcoin caiga porque ellos ahorita, ahorita en este momento, traders están comprando Bitcoins. ¿Para qué? Para adueñarse de la mayor parte. ...del control de los Bitcoin y poder controlar de alguna forma esta criptomoneda. Ya que esta criptomoneda no la puede controlar la FED. Porque es un algoritmo, es un... Eh, no me acuerdo en este momento, pero por ahí tenía el dato. Si quieres saber el dato, vete al canal de Telegram. En este momento no me acuerdo. Pero no pueden controlarla porque no es una moneda centralizada. No tienen control de ella. Entonces la única forma para controlarla era haciéndola caer. Muchos se asustaron, muchos perdieron. Muchos eh, perdieron muchísimo dinero porque obviamente vendieron... Eh, cuando estaba muy barato, eso no se hace. Yo compré aquí unos bitcoin, cayó todo esto y yo todavía tengo esos bitcoin guardados y no los voy a sacar hasta que supere el precio. Estos son inversiones a largo plazo. Eso ya requiere más de psicología, requiere más de que tengas la práctica. Obviamente, si tocó el pico, ¿por qué no vendiste en el pico todos tus bitcoin? ¿Por qué los guardaste? Si era un impulso y retroceso a nivel semanal, ¿por qué no los vendiste? Posiblemente porque tu estrategia es arcaica. Y no se adapta a los mercados. En este caso, mira que si yo me voy a mensual, era sencillo. También tengo unos NFTs que compré a largo plazo. Llegó a los 65 mil. Miren cuánto ha caído o sea, es increíble, casi a los mil dólares, casi a los mil, aquí obviamente yo me estoy preparando para comprar y dentro de la sala de trading te voy a enseñar cómo comprar esta criptomoneda a largo plazo, eso también lo voy a enseñar en la sala de trading porque mi interés es que tú alcances la libertad financiera, obviamente te voy a enseñar a tradear, ya lo he explicado en videos anteriores, recuerda que todos los días estoy subiendo una clase diaria pero también quiero enseñarte a diversificar, también podemos comprar acciones de Amazon, acciones de Apple, muchas están cayendo pero cuando empiecen a subir por eso muchos dicen que ahorita se van a crear muchos millonarios es cuando yo voy a empezar a comprar, ya cuando em empieza a salir de esta zona de aquí si tú quieres estar súper pendiente, quieres aprender a diversificar tu capital haciendo trading, que eso ya lo he explicado en videos anteriores vas a coger un porcentaje de ese capital y lo vas a poner en Bitcoin esto es a largo plazo. Ellos necesitaban, repito, hacer caer esta criptomoneda para poder ellos comprar la mayor parte y controlarla. Así funcionan los banqueros. Están asustados por esta criptomoneda. Ahorita, obviamente, también van a digitalizar el dinero. Lo van a poner a nivel digital. El dinero va a desaparecer a nivel físico. Lo van a ver ustedes en los próximos años. Por eso es importante que te vayas actualizando, trader. ¿Listo? Mi interés es que, como te digo, alcances la libertad financiera. Entonces vamos a comprar y a vender el Bitcoin. Esta va a ser la primera zona de Take Profit. Eso lo vamos a... Toda esa información la vas a tener adentro, vas a comprar y vender la criptomoneda conmigo al tiempo, yo te voy a explicar por qué la estamos comprando y la estamos vendiendo, te voy a hacer el análisis profundo, pero mi importancia es que tú tengas resultados de una vez por todas, de una vez por todas, siempre yendo a la práctica, recuerda que ya no interesa la teoría porque ya tienes mucha teoría. Una criptomoneda súper importante Yo le llamo la madre, la criptomoneda madre Lo que es Bitcoin y Ethereum Pero obviamente yo me quedo más con el Bitcoin que con el Ethereum Prefiero tradear el Bitcoin Entonces fíjate muy bien cómo aquí va a empezar a subir Va a empezar de pronto a hacer una manipulación en esta zona Y luego vamos a empezar a comprar Eso lo vamos a ver como te digo dentro de la sala de trading en vivo También quédate pendiente el canal de, de Telegram Recuerda que en el canal de Telegram te voy a dar toda la información, te voy a dar acceso también a la sala de trading en vivo Obviamente hay que esperar a que madure el precio Ahora, yo te voy a hacer un poco de análisis, te lo voy a regalar, dale like al video y comparte Con muchos que deben estar asustados con esta criptomoneda Que es la madre Pero mira, es esta zona de aquí, una zona donde se había formado una oferta súper fuerte el trade cayó, la criptomoneda cayó y luego subió. Ahí es donde se está apoyando para hacer una reacción. Si yo me voy a semanal, fíjate muy bien en semanal lo que está pasando. Mira en semanal, déjame mostrarte, déjame lo muestra. El, el querido MetaTrader está trabado. Voy a buscar acá otra vez, voy a irme acá, voy a traer aquí. Listo. Mira cómo está subiendo con esa fuerza tan brutal esta criptomoneda. Mira con el momentum que va, va súper rápido, luego se va a chocar acá. Va a ser manipulación, una manipulación un poco larga. Y va a seguir subiendo. El Bitcoin y las criptomonedas, desde mi punto de perspectiva trader, se va a empezar a recuperar este año. ¿Sí? ¿Cómo se va a empezar a recuperar? Lo vamos a ir analizando dentro de la sala de trading en vivo. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla el precio. Y vamos a irla comprando y vendiéndola. Obviamente respetando gestión de riesgo. Porque muchas veces yo he dicho que compren criptomonedas y le meten un montón de dinero y no diversifican. No entiendo por qué no lo hacen hay que diversificar, entonces dentro del coaching, que también vamos a tener dentro de la sala de trading en vivo, ya estoy preparando todo, te voy a cambiar la mentalidad, voy a trabajar de la mano contigo, vamos a ir uno a uno buscando que cambies tu mentalidad para que no ocurra que te quiebres financieramente, que pongas todos tus huevitos de oro en un solo lugar. Traders. Es importante entender todos estos temas. Quiero darte lo mejor de mí, quiero acercarme a ti, quiero conocerte como persona, quiero saber cómo piensas. Cualquier duda, pregunta, me la van haciendo aquí abajo. Entonces, son las zonas próximas, miren, con las que se va a ir a topar el Bitcoin. Fíjense muy bien. Son las próximas zonas donde el Bitcoin va a empezar a hacer una reacción importante a nivel semanal posiblemente algo así, podría decirse ahorita, le vamos a ir haciendo seguimiento, agrégate el canal de Telegram que ahí te muestro mi cuenta auditada, casi sobre el 20% mensual, buscando el momentum del mercado, entonces es una criptomoneda que este año se va a recuperar, muchos estaban asustados, estoy seguro que se va a recuperar, Bitcoin no va a desaparecer y va a volverse a recuperar hasta aquí todo este año, estoy mm, te puedo decir que estoy un 80% seguro, este video queda aquí en YouTube para que lo vean, para que lo estudien. Entonces, obviamente, hay mucha oportunidad de negocio aquí. ¿Listo? Traders, es importante que diversifiquen su capital. Ya se van a dar cuenta por qué. Es para encontrar la libertad financiera. Quiero que alcances tu libertad financiera y que vayas de la mano conmigo. Yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí de la mano contigo. Dentro de la sala de trading en vivo, vamos a crear el capital para que puedas invertir en acciones, para que puedas invertir en Bitcoin, para que... Solo en Bitcoin, solo en Bitcoin, no en, en, en esas todas raras del perrito, no. Solo Bitcoin es lo que yo recomiendo, que es la madre, que es la mama de las criptomonedas. ¿Listo? Obviamente también hicieron esto para hacer quebrar muchos... Eh, eh, eh, chains muchos eh, muchísimos para ellos tomar el control así funcionan los banqueros y luego ahorita le van a meter aquí platica, le van a meter posiciones para hacer que la criptomoneda suba ellos tienen dinero ilimitado traders, por eso pueden controlar el mercado, nosotros no nosotros seguimos los que, lo que los grandes hacen dentro de la gráfica entonces fíjense que a nivel fractal siempre es un cambio distinto y eso es lo que vamos a profundizar siempre, siempre tú y yo. Recuerda que aún no abro las, los cupos de la sala de trading en vivo. Lo estoy preparando todo, estoy preparando el espacio para ti. Quiero darte lo mejor de mí, quiero conocerte, quiero acercarme a ti. La idea aquí es que tengas rentabilidad en la práctica. No quiero llenarte de teoría vacía, quiero que en la práctica con resultados aprendas la teoría teniendo resultados. Así vamos a cambiar tu mente y vamos a cambiar tus resultados. Un gran abrazo. No olvides darle like al video, suscribirte porque todos los días estoy subiendo una clase, me, una clase nueva para ti. Un abrazo trader, un abrazo bien grande. Y nos vemos en el canal de Telegram. Chao trader.